Pero en materia de retos políticos el principal es la ambigüedad del Estado colombiano eh, consistente en que de un lado, digamos como consecuencia del trabajo en derechos humanos nacional e internacional, eh, modifica disposiciones, avanza en ciertos aspectos pero al mismo tiempo retrocede en otros aspectos. Y es una lucha también constante, una lucha incesante en esa materia. Un ejemplo claro de eso es el, lo que ha sucedido con el fuero Militar. Por ejemplo, en los años 90, a finales, se logró que se estableciera claramente, como consecuencia de las recomendaciones internacionales en derechos humanos, como consecuencia de los desarrollos de la Corte Constitucional en Colombia, también que se estableciera claramente que la justicia penal militar no podía aplicarse a violaciones de derechos humanos. E infracciones graves al derecho humanitario. Y ahora, recientemente, este año, el año pasado, en 2012, el gobierno promovió una reforma constitucional en sentido contrario y contra todas las recomendaciones internacionales. Eh, como quien dice, toca volver a empezar. Esa reforma fue declarada inconstitucional por la Corte este año por vicios de procedimiento. El gobierno ha anunciado que la presentará nuevamente el año entrante. Pero ese es un ejemplo. De, de avances y retrocesos. El Estado colombiano es así. Eh, eh, a veces reacciona positivamente a ciertos requerimientos en materia de derechos humanos, pero con frecuencia borra con el codo lo que escribe con la mano. Ese es quizás el mayor reto que hay en materia de derechos humanos, ese continuo eh, vaivén de la política de derechos humanos en Colombia. Aquí, más allá de los problemas de narcotráfico, más allá de los problemas de criminalidad, más allá de los problemas de corrupción, que los hay por supuesto, lo que existe es una grave crisis de derechos humanos, porque no hay un Estado que, sea, que esté comprometido seriamente con el respeto de los derechos de la gente. Hay derechos en Colombia que por supuesto se pueden ejercer, eh, pero fundamentalmente en relación con una minoría de la población, pero la mayoría de la población está desprotegida grandemente en esos derechos.